Antes de llegar a la comprobación tenemos una tarea previa y la tarea previa, que ya la habéis estado viendo, es cómo narices le paso los datos a la rutina que tiene que comprobar si hay colisión o no. Pasar esos datos no es tan trivial como parece cuando tenéis que hacerlo a bajo nivel. Cuando lo hacéis en un lenguaje de programación de más alto nivel Ahí van los datos y adiós muy buenas. No nos preocupamos de cómo eso funciona. Ahora sí nos estamos preocupando de cómo funciona. Y ahora es cuando vamos a entender la diferencia real entre pasar por valor y pasar por referencia. En este caso, si tenemos que hacer una rutina y pasarle los datos, tenemos varias posibilidades. La primera es, ¿podríamos crear nuestra función en un nuevo... Fichero, y a esa función pasarle los datos de los dos cuadrados. Si le tenemos que pasar los datos de los dos cuadrados, lo primero que nos encontramos es que los datos de x, y, ancho y alto, son 4 bytes. Si le tengo que pasar 8 bytes, porque son los dos, eso me va a ocupar absolutamente todos los registros, cosa que además no puedo hacer porque al registro f no tengo acceso, es el de los flags. Con lo cual, en los registros estándar no me caben los 8 bytes. No puedo pasarle todo por valor, o por lo menos no en registros. Tendría otra opción, podría apilar los datos en la pila, y entonces le podría pasar lo que quisiera, sin olvidarnos de que la pila está en la memoria. Estamos usando memoria de verdad, la pila no es una memoria mágica en la que puedo almacenar cosas, y cabe lo que yo quiera, sino que está en la posición BFFF y de ahí creciendo hacia abajo, así que si meto más cosas se acerca más al código de mi programa, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero podría meter en la pila los ocho datos y pasárselos a otra función que los desapilase conforme lo fuera necesitando. Esa es otra opción. Esto sería paso por valor, es decir, yo hago una copia de lo que hay en la memoria, la meto en mis registros, o la meto en mi memoria en otro sitio, se la paso a la función, y la función opera con la copia. De modo que haga lo que haga, no va a modificar los valores originales. Esto es el paso por valor, hacer copias. El paso por referencia consiste en lo siguiente, en vez de pasarle los 4 bytes, si yo tengo los 4 bytes juntos en memoria en una posición, yo lo que puedo hacer es pasarle dos bytes con un puntero al principio de esos cuatro bytes. Y si le paso dos bytes del primer cuadrado y dos bytes del segundo cuadrado, son cuatro bytes, que sí que me caben perfectamente en mis registros, y de hecho es más, es útil que los ponga en registros como HL y DE, que normalmente hacen las veces de puntero y me permiten acceder a memoria. Así que yo podría poner en hl el puntero al primer cuadrado, en DE el puntero al segundo cuadrado, pasarle esos datos a una función, y la función ya podría, a partir de esos punteros, ir leyendo la x, ir leyendo la w, podría hacerlo así. Me queda una alternativa más. Alternativa que voy a usar ahora, porque además quiero que la otra alternativa la hagáis vosotros. La alternativa, digamos más ingenieril consistiría en hacer una función genérica en la que le pasamos los dos punteros y además deberíamos garantizar que la función no toca los valores, es decir, le vamos a pasar dos punteros, lo cual significa que una función de colisión podría teóricamente sobreescribir los valores. Estará apuntando a la posición de memoria exacta donde esos valores se guardan, así que si decide escribir ahí, se los carga. Esto es lo que es el paso por referencia. Te doy el puntero, tú accedes a los valores, y si quieres, te los cargas, o si no, los dejas como están. Entonces, lo que tendremos que garantizar con nuestro código, y si acaso con un comentario adicional que nos recuerde que eso debería ser así, es que no va a modificar aquello a lo que estamos apuntando, que solo lo va a leer. Esto en ensamblador se hace mucho porque es más eficiente, como veis, es más fácil pasar dos punteros que ocho valores. Yo paso dos punteros y la función ya coge los valores de memoria y opera con ellos. De hecho, eso es más razonable también porque ahora mismo tengo ocho valores, pero después puedo tener una estructura de un personaje en la que hayan 100 valores. Puedo tener 100 bytes de datos de un personaje. No voy a poder estar pasando 100 bytes por la pila y luego después desapilando esos 100 bytes. Tardaría un montón de tiempo solo en apilarlos y desapilarlos, es perder el tiempo. Es más fácil coger un puntero al inicio de la estructura, pasarlo y decirle a la función oye, tienes un puntero, no modifiques. Esto en ensamblador no existe manera de controlarlo, otra que poniéndonos un comentario y diciéndonos a nosotros mismos, oye programador, tú mismo, no lo modifiques. Porque si lo haces, puedes provocar un efecto lateral, saldrán problemas en otro sitio y nunca detectaremos de dónde viene. Esto en ensamblador pasa así, en un lenguaje de alto nivel lo que ocurre es que el lenguaje de alto nivel, cuando compila, gestiona eso por nosotros. El lenguaje de alto nivel, C++, le ponemos a algo const, y el compilador, antes de traducir, ve que si vas a tocar algo, te dice, eh, no quiero traducirlo porque estás tocando algo que no debes. Lo hace alto nivel. Pero nosotros lo estamos haciendo todo bajo nivel, y aquí no hay nadie que compruebe nada, salvo nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos detalles. Visto esto, la opción que yo voy a tomar va a ser la de implementar la función dentro del archivo de Obstacle. Esto me permite pasarle solamente dos bytes, el puntero a la posición donde está el hero, porque los otros dos datos los tengo aquí en memoria. Puedo acceder a ellos mediante OBSX y obsi. Esta opción es una opción ad hoc. Solo vale para comparar colisiones entre un cuadrado externo, en este caso hero, y un obstáculo en concreto. No vale para dos cuadrados generales cualquiera. La voy a hacer así porque así os dejo a vosotros que hagáis la de los dos generales. Que os toca como ingenieros. ¿sí? Bien, vamos a hacerlo. Voy a crearme una función que la voy a llamar obstacle check collision y le voy a pasar en hl La, el puntero a donde empieza la otra entidad, hl apuntará al principio de la entidad con la que voy a comprar las colisiones, luego tendré que definir qué es lo que devuelve esta función, queda por definir, para poder pasarle los datos ya hemos visto que yo necesito tener además el ancho y el alto, cosa que no tenía hasta ahora, no tengo ancho y alto, Así es que voy a definir para mi obstáculo w y h, que son de width y height, de ancho y alto. El ancho de mi obstáculo es 1, el alto es 4, porque lo mido en bytes, recordad. Tengo un ancho de 4 píxeles, que es un byte, que es como lo mido en memoria, y tengo un alto de 4 líneas, que siguen siendo 4, Igualmente, con Giro voy a hacer lo mismo y voy a poner aquí Giro Width, Giro height, en el mismo orden, ojo, es importante, el ancho del Giro son 2 bytes y el alto 8. Es muy importante este orden porque yo le voy a pasar un puntero al primero de estos 4 bytes. En el momento en que yo le paso un puntero al primero de estos cuatro bytes, voy a asumir, desde la función, desde el otro lado, voy a asumir que el tercer byte es el ancho, que el cuarto byte es el alto, que el segundo es la y, que el primero es la x. Si cambiamos este orden en algún momento, la función morirá directamente, porque yo solo paso un puntero y no puedo saber realmente qué significa cada byte, sino que lo tengo que asumir. Esto funciona exactamente igual en C. Cuando creáis estructuras en C, las estructuras en memoria son bytes contiguos que almacenan cada uno una cosa. Si cambiamos el orden de los datos de una estructura, hay que compilar otra vez porque el código va a ser distinto. Y cuando digo el código me refiero al código, el algoritmo que usa esos bytes, hay que cambiarlo y el compilador generará código distinto, porque todo lo que vaya a usar depende de la posición inicial de la estructura, y cada uno de los campos de la estructura es la posición inicial más 1, más 2, más 3 o más 4, qué es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ya tengo mis dos estructuras de datos que están en el mismo orden, y ahora asumo que en HL, en Check Collision, HL apunta a otra entidad, en este caso al giro. Y lo que tengo que comprobar es, primera condición a comprobar, saber si el obstáculo está detrás del giro. ¿Vale? Ya sabemos que tenemos dos posibilidades. El obstáculo está detrás, y ahora estamos hablando de la X solo. O el obstáculo está delante. Las dos condiciones que habíamos dicho antes en las que no hay colisión. Si las dos fallan, hay colisión en el eje x vamos a empezar comprobándola solo en el eje x de acuerdo primera condición que tenemos que comprobar y la voy a poner en c aquí Para que lo veáis, lo voy a bajar un poquito. Si la posición x del obstáculo sumada a su ancho es menor que la posición x del héroe, es decir, tenemos el intervalo del obstáculo a la izquierda del intervalo del héroe. En ese caso no hay colisión. Este menor lo tengo que poner como menor igual o menor. Si es igual, a colisionado? ¿Seguro? Supongamos que mi personaje está en la posición byte 2 de pantalla y mi objeto está en el byte 1 de pantalla. El ancho del objeto es 1. Con lo cual, 1 en la x más 1 de ancho <coughs> igual a 2. 2 es igual que 2, que es la posición giro x. No es menor. Esto fallaría. ¿Hay colisión o no hay colisión? Yo detectaría colisión en el caso de que estuviera en la posición 1 el obstáculo y en la posición 2 giro. Pero el obstáculo es de ancho un byte. ¿Esto está bien o no? ¿Tiene que ser menor o menor o igual? No cuesta tanto, ¿no? Hacedos un dibujito, que es lo que hay que hacer. En estos casos uno tiene que dibujárselo y poner la situación exacta en la que se produce esa igualdad, que es la que yo acabo de decir. Posición 1 más ancho 1 da 2. Si esto está en la posición 2, lo que se produce es igualdad. Sin embargo, no hay colisión, porque en la posición 1, una cosa que ocupa 4 píxeles, llega hasta la posición 2, pero no la ocupa. Esto empieza en la posición 2, con lo cual, esta situación exacta que yo estoy definiendo es donde hay los 4 píxeles del de obstáculo, y el siguiente píxel, el primero de los siguientes píxeles, es el primero de giro. No hay colisión. Están tocándose, pero sin llegar a colisionar. Eso no es colisión. Eso es pasar rozando. No es colisión. Si nos estuviésemos moviendo hacia el obstáculo y en ese punto, sí que podría ser? No, porque tú nunca vas a comparar en la situación que tenemos ahora ah. movimiento. Tú comparas posición. Primero mueves y cuando ya se ha movido todo comparas las posiciones resultantes. ¿Vale? Eso... El movimiento dinámico es mucho más complicado. No vamos a entrar en eso ahora, y menos en ensamblador. Ahora mismo no se estarían tocando en la situación que yo he puesto, con lo cual este menor, que diría que sí se tocan, porque esta condición fallaría, y no diría que no hay colisión, asumiría que sí la hay, esta condición falla. Ahí hace falta un menor o igual. Y si no lo habéis entendido, no pasa nada. Luego estará el vídeo... Cuando veáis el vídeo, lo repasáis, lo dibujáis. Estas cosas es muy importante dibujarlas poco a poco porque, os lo digo, uno puede llevar años diseñando cosas como esta y aún así equivocarse. Esto es muy normal, son detalles muy concretos. Hay que dibujarlos y visualizarlo. Así que voy a hacer esta comparación. La X del obstáculo, yo la tengo aquí, la puedo obtener. ¿Cómo obtengo la X del obstáculo y se la sumo al ancho del obstáculo? Venga, obtener la X del obstáculo, que las tengo en este módulo, ¿cómo obtengo la X del obstáculo? A. ¿Ah? Decidme, va, sin miedo. Quiero tener la x del obstáculo y sumársela al ancho. HL, HL, está apuntando a hero, no al obstáculo. Estoy, estoy en el módulo del obstáculo. ¿Qué es recuperar? ¿Qué input? ¿De qué estamos hablando? Estoy en el, estoy en el, en el archivo obstacle.s. Arriba del todo tengo definidos, tengo definidos mi OBSX, OBSI, OBSW, están aquí. No, llevo, lo he dicho como tres veces. Tengo que hacer esta suma, ¿sí? A todo esto, ¿cómo voy a comparar un menor o igual? ¿Cómo hago una comparación de menor o igual? ¿Eh? Primero cargarlo y luego ya sí eso, ¿no? ¿Cómo se compara un menor o igual? Si solamente puedo comparar con cero o con si ha dado negativo. Bucle restando, no, eso sería la muerte. El álgebra es muy útil y viene al rescate en estos casos. En ensamblador lo interesante es que yo termine comparando todo con el cero. Entonces lo que tengo que hacer es, este giro x de aquí lo puedo pasar restando aquí. Y entonces hago un menor o igual que cero. Esto es equivalente a eso. ¿No os acordáis de las inecuaciones? Esto es una inecuación. Una comparación no es más que una inecuación. Y hay que resolverla. Opero todo esto y comparo si es menor o igual que 0. Y el menor o igual, sí lo puedo comparar. El igual lo comparamos con el flag Z. Y el menor lo, lo podemos comparar con el flag M. En este caso el flag se llama S, pero tenemos un JPM o JPP. Que son JP minus o JP positive. Que es que si ha dado negativo la operación o ha dado positivo. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora sí, esta operación. Tengo que sumar OBSX, OBSW y restar giro, X. ¿Cómo lo hago? Pues veo que no estáis concentrados, ¿no? Estamos programando. Ya he cargado OBSX en A. ¿Ahora qué más hago para poder sumar OBSW? Por ejemplo, ¿cómo? Sí. A C. Porque te gusta C, ¿no? Me lo llevo a C. ¿Qué más? Ahora meto en A lo otro. ¿Eso? ¿Qué meto en A? Eh. OBS barra baja W. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo sumo? ¿Cómo? ¿Qué pongo? <risa> Tú estás improvisando, claro, yo también, pero hay que improvisar con sentido. ¿Qué pongo ahora? ¿Qué sumo? ¿Qué tengo ahora mismo? Tengo OBS W en A y OBS, y OBS, o, v, OBS X en C. ¿Cómo lo sumo? A de de C. En el momento en que hago eso, ya tengo en el registro A la suma de C y A, y como C es OBSX y A es OBSW, ya he hecho esta suma. Y la tengo en A. Tengo que restarle giro X, ¿no? ¿Eh? Claro. En algunos sitios te aparecerá así. Pero es lo mismo porque en realidad todas las operaciones aritméticas por defecto usan el acumulador. Por eso se ponen así. Vale, ¿cómo le resto giro X? ¿Resto giro X? ¿Cómo? Dime. Dime, lo tengo que cargar en A, por ejemplo, ¿qué hago? Bien. Tengo HL apuntando a una estructura que contiene giro X, giro Y, giro W y giro H. ¿Cuál es? ¿Está apuntando a cuál de todos ellos? ¿Está apuntando ahora mismo ya a X, que es el que necesito? Pues perfecto, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Esto es lo que debo hacer ahora mismo? ¿Por qué? Chafo A. Esta suma de aquí me ha sumado en A, OBSX y o, B, S, w. Si meto algo en A, me chafo la suma. ¿Qué hago? Lo meto en C, pues, por ejemplo. ¿Y ahora? Sí, ¿por qué no? HL me permite cargar en cualquier registro. Lo vimos la semana pasada. ¿Y ahora? Ahora resto, ¿cómo? ¿Cómo se hace la resta? Sub C. Sub c. Saber, saber un sub con el HL? Me interesa lo que estás diciendo porque efectivamente puedo. Esto que acabo de hacer aquí, que es cargar en un registro lo que hay en HL y hacer una resta, lo puedo resumir así. que es hacer una resta de lo que hay en el acumulador con aquello a lo que apunta HL. Esto se puede hacer, HL permite hacer cosas como esta. De modo que esto me ahorra tener que cargarlo en un registro. Con esto, ahora sí, ya he terminado de hacer esta operación. Y al terminar de hacer esta operación, de aquí, ya puedo hacer una comprobación directamente. No tengo ni siquiera que usar CP, porque lo último que he hecho es un SUB, y este sub de aquí modifica los flags. De modo que si esta resta da 0, flag 0 estará activado. Si esta resta da positivo, el flag P, en este caso el flag S, estará a 0. Si esta resta da negativo, el flag S estará a 1, el flag de signo. De modo que yo ahora puedo hacer cosas como, si ha dado 0, Hemos dicho que cuando da cero, que da igual a cero, no hay colisión. Así que yo puedo hacer ahora un JR, si ha dado cero, a no colisión. Pero no tengo que hacerlo solo si da cero, también tengo que hacerlo si da negativo. ¿Cómo lo hago? JPM, ¿y dónde lo pongo? Porque acabo de poner un JR. Pongo un JP. Si hay alguna forma de juntarlos. Me pregunto, ¿qué pasará si pongo dos J seguidos? Por ejemplo, este. ¿Esto puede funcionar? ¿Sí y no? ¿Y por qué? Sí, si sí, tú lo pones, ¿no? La pregunta es, si yo hago esto, ¿funcionará? Sí no, ¿y por qué? Si no modifica los flags, ¿sí? si no modifica los flags ¿JRZ modifica los flags? Esa es la pregunta clave. Si JRZ no modifica los flags... Cuando llega esta instrucción de aquí abajo, los flags siguen igual que cuando estaban aquí, de modo que puedo utilizar otro JP perfectamente. La pregunta es, ¿JRZ los modifica? ¿Cómo lo sabemos? Tenéis una página web que ya os di la semana pasada, que es clrhome.org, barra table, donde están todas las instrucciones y lo que hacen. De modo que si vais a la instrucción JRZ, de la cual os deberíais de saber el código, no digo nada... 32, no, no es 32. 18 no es. 18 es JR, a secas. 28. Esa es. Si lo buscáis, veréis que ninguna instrucción de salto condicional, ninguna modifica los flags. Lo cual significa que esto es perfectamente válido. Yo puedo hacerlo porque esto de aquí, el sub, ese de ahí, modifica los flags. Esta. Si no opera, es decir, si no salta, no hay ninguna modificación de flags, con lo cual esta se los encuentra igual y puede utilizarlos. También tendría otra opción para utilizar un único salto. Si yo, después de hacer esta operación de aquí arriba, lo que añado es un deck, me aseguro de que siempre va a dar negativo en el caso que toque, de modo que con un solo salto podría hacerlo. Eso sería una opción, pero de momento lo voy a dejar así porque esto es el menor o igual implementado más o menos como lo haría el compilador en modo verbose, como se diría. Esto que acabo de hacer es la operación de sumar esto y a continuación saltar si es menor o igual que cero. Esto de aquí lo puedo comentar. Ahora tendría, en el caso de que esto se cumpla, saltaría a que no hay colisión y aquí tendría que continuar comprobando Las demás posibilidades de colisión, aquí. Hemos hecho una prueba, solo es si el obstáculo está a la izquierda del de héroe. Ahora tendremos que hacer lo contrario, si el obstáculo está a la derecha del héroe. De todas formas, esto lo vamos a comprobar, y lo que vamos a hacer con la colisión de momento es la versión simple. En caso de que haya colisión, devolveremos un 1 en el registro A. Y en caso de que no haya colisión, devolveremos un 0 en el registro A. Lo vamos a hacer fácil. Suponiendo que aquí sí que ha habido colisión, esto lo vamos a poner como, ponemos un 1 en A, y aquí pondremos un no colisión, que será meter un 0 en A. De momento tenemos una rutina para comprobar colisiones de un solo caso, nos va a dar que hay colisión siempre y cuando no esté a la izquierda de nuestro cuadrado, ¿vale? Ahora nos falta la siguiente parte, tenemos que llamar a esa rutina y tenemos que hacerlo pasándole un puntero a nuestro giro, pero para obtener ese puntero, bueno, antes voy a poner esto en la interfaz pública, aquí, para que esté disponible, y ahora vamos a irnos a Hero, porque en Hero necesitamos una nueva función, para poder obtener un puntero a la estructura de datos de Hero, solo nos lo puede dar Hero, que es el único que tiene acceso, de modo que crearemos una nueva función en la interfaz pública de Giro, a la que llamaremos Giro get pointer, por ejemplo. De hecho la voy a llamar así para que quede más claro. ¿Vale? Una función, HeroGatePointerHL, que lo que va a hacer es ponernos en HL un puntero a los datos de giro. ¿Cómo ponemos en HL un puntero a los datos de giro? HL, LDHL... ¿Esto es correcto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué estaría haciendo si hago esto? ¿Qué es lo que cargaría en HL? No exactamente. Si hago esto, este paréntesis giro I se refiere a la memoria donde está giro I, y, y como HL es de 16 bits, estaría cargando el dato que hay en giro I y, y el siguiente, que es giro W. Esos dos datos los estaría metiendo en HL, los datos, no su dirección, porque para eso he puesto el paréntesis, para acceder a la memoria. Recordemos que las etiquetas son una dirección, giro es la dirección de giro pero paréntesis giro es el contenido de esa dirección. Yo lo que quiero en HL es un puntero, o sea, quiero la dirección, pero no la de giro tampoco, porque no es el primer valor de la estructura, el primero es giro que es donde empieza, y tengo que ponerle el hashtag. Ya está, esta función solo hace eso. Tengo que devolver en HL un puntero a donde empieza la estructura. Pues lo cargo en HL y red. No hay más. Ahora esta función la pongo en la interfaz pública de Hero para que los includes, hagan su trabajo. Y ahora desde main, si quiero comprobar colisiones, yo lo que puedo hacer después del update, lo vamos a hacer a pelo, vamos a poner aquí para comprobar que funciona, porque esto es código temporal, lo que voy a hacer es, primero voy a obtener un puntero a los datos internos de Hero. Con lo cual hago call, Hero, get pointer, hl. Así ya tengo el puntero en HL. Ahora como ya tengo el puntero en HL, solamente tengo que comprobar si eso, a lo que estoy apuntando, colisiona con el obstáculo. Con lo cual hago call, Obstacle. Check Collision, y recordemos, ob Obstacle Check Collision, lo que me da es en A un 1, en caso de que haya colisionado, de hecho lo voy a modificar levemente, porque me va a ser más útil, en Obstacle lo que voy a hacer es que en vez de devolver 1, devuelva FF, y si no, devuelva 00, ¿por qué? Porque como ahora en, FF tendré, o sea, en A tendré FF cuando detecto colisión y 0 cuando no detecto, eso que tengo lo puedo pintar directamente en memoria de vídeo para que me indique cuándo hay colisión y cuándo no, directamente. ¿Cómo puedo pintar lo que hay en A en memoria de vídeo? No me contestes tú más, estás todos muy callados. Tengo en A un valor, que es FF o 0,0. Lo quiero pintar en memoria de vídeo. ¿Cómo lo hago? ¿Lo habéis estado haciendo en el curso de ensamblador? ¿En cuál, por ejemplo? Dime una posición de memoria de vídeo que te resulte conocida. C, 0,0,0. Pues LD, C, 0,0,0, A. Ya está. Paso la posición, compruebo la colisión y lo que me devuelve lo pinto. Ahora de momento solamente lo pinto y así voy a ver lo que me está pintando. De hecho si quiero que sea más grande puedo pintarlo en C000 y C001 y así lo hago un poco más largo. Y ya está. De hecho incluso lo puedo pintar más largo todavía para que quede muy largo y se vea bien. No hay errores de ensamblado, y veremos si esto rula. Técnicamente tiene que detectar colisión todo el tiempo, excepto cuando nuestro obstáculo está a la izquierda de nuestro personaje, que es lo único que hemos, comp que hemos comprobado. Ahí lo tenéis. Está detectando colisión todo el tiempo, excepto cuando el obstáculo pasa de aquí, que es justo lo que hemos comprobado, si el, el intervalo es menor o igual. Lo que no sabemos con exactitud es si lo está haciendo al píxel. Es decir, si cuando no colisionan, en ese punto del menor o igual, está funcionando bien o no. Tenemos un truquete en el emulador y es que aquí podemos bajarle la velocidad de simulación, por ejemplo, al 5%, y entonces va a ir muy lentito, lo cual nos va a permitir ver el punto exacto en el que pasa si sí, deja de colisionar. Tiene que estar colisionando hasta aquí y cuando llegue aquí ya no colisionar. Colisiona, colisiona, no colisiona. Así, bajando la velocidad de simulación, podemos ver el punto exacto con más precisión. Volvemos la simulación otra vez. Me he pasado. Al 100%. Y ahora vamos a mover al personaje para ver que, cambiando el personaje de sitio, la colisión funciona bien. Bien, tenemos un lado de la colisión. Vamos a implementar el siguiente. Aquí... Vamos a implementar el siguiente, que es comprobar, ahora hemos visto si está a la izquierda del personaje, el obstáculo, ahora tendremos que ver si está a la derecha. ¿Cómo, ¿Cómo escribimos en C la condición de si está a la derecha? La condición de si está a la derecha, ¿cómo la escribo en C? Arriba tengo la condición de si está a la izquierda. Esta es la de si está a la izquierda. Ahora, ¿cómo compruebo si el obstáculo está a la derecha de mi personaje? En C. Giro X. Más el ancho. Bueno, escríbemelo primero en condición de C y luego lo pasamos con álgebra. Menor igual, obstáculo X, ¿vale? Obstáculo X es la posición más a la izquierda del obstáculo, y giro X más giro W es la posición más a la derecha del giro. Así que, si esta es mayor que la más a la derecha del giro, mayor o igual, en ese caso está a la derecha. Ahora, igual que hemos hecho antes, esto de aquí lo podemos pasar con álgebra... De inecuaciones, pasamos esto a la izquierda, restando, y esto nos queda menor o igual que cero. Así que ahora tenemos que sumar giro X, giro W, y restarle OBSX. ¿Cómo lo hago? Cargo en A que? ¿A dónde tengo apuntando HL? HL apunta a giro X. ¿Cómo obtengo giro X y le sumo giro W? Vamos, no es tan difícil obtener giro X. Lo meto en A. Venga. A, HL. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo obtengo giro W? Le sumo HL 2. ¿Por qué? HL está apuntando a la X, ¿no? y en memoria tengo la X, a continuación en el siguiente byte la Y, y en el siguiente byte el ancho, es el tercer byte. Tengo que sumarle 2 a HL para que apunte a ese tercer byte. ¿Cómo le sumo 2 a HL? Con dos inks. Ink HL, ink HL. Con eso HL apunta a la posición de giro W. Y ahora... ¿Cómo sumo giro W a? ADD, paréntesis HL. Con esto he sumado giro X y giro W. Ahora le tengo que restar x ¿Cómo resto x No, sub no. Porque para hacer sub tendría que hacer esto. Esto no existe. Yo no puedo hacer sub en modo indirecto de una dirección de memoria concreta. Eso solo lo puedo hacer con hl. ¿Cómo lo hago ahora? Porque a esto que he sumado le tengo que restar obsx. Podría usar de no lo sé. ¿Cómo lo hago? Equipo de la izquierda. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo? Dime. No puedo hacer esto. El único registro que me permite cargar así, en forma directa de memoria, es A. No puedo hacerlo con B. Esto podría hacerlo si en vez del puntero ser una dirección directa de memoria fuera indirecta HL. ¿El qué cargo en A? Cargo B -S -X en A. Si hago esto, ¿qué pasa? Con esto sobreescribo A, que es donde acabo de hacer la suma. Meto lo de A en otro registro, por ejemplo, antes de hacer esto. LD, C, que es el que hemos usado antes, para no usar varios, C, A. Ahora me he guardado la suma parcial en C. Y acabo de cargar en A o BSX. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Sub C. ¿He hecho la operación correcta? No, alguien que dice que no, ¿por qué? ¿Qué es lo que he hecho? He hecho lo contrario. En C he metido estos dos, y en A he metido este, y lo que he hecho es A menos C. Tengo que hacer la operación inversa. Este sub C no me sirve. ¿Qué hago? vamos, no es tan complicado ¿ex? ¿para qué? no, ex, el, el ex solo existen dos instrucciones ex, DHL y la otra es el contenido de SP con HL en los registros pase no, no hay más instrucciones de intercambio bueno, sí, miento, están con los registros alternativos, pero vamos DE con HL sí, ya la usamos la semana pasada ¿Qué hago ahora? ¿Un poco de imaginación, chicos? Dime. ¿Caigo en B lo que hay en C? ¿Por qué lo que hay en C? No, a mí no me da igual, porque puedo marear la perdiz mucho más. Porque lo que hay en C ya está en C, no lo voy a sobreescribir. Lo que hay en A es lo que voy a sobrescribir, Así que cargo en B lo que hay en A. ¿Y a continuación? En A lo que hay en C. En A lo que hay en C. ¿Y ahora puedo hacer sub qué? C, no. Sub A, no. Si hago sub A obtendré cero siempre. Puedo hacer sub a, pero sub a es restar a, a a, y siempre va a dar cero. ¿Sub qué? B. Bien, esto es lo que pasa, que os lo estoy enseñando para que lo veáis, cuando no ponemos comentarios. Ahora mismo ya me he perdido de dónde están las cosas, y ojo, es mientras lo estoy programando. Mañana leo esto y digo, ¿qué? Y no entiendo nada. Si no hay comentarios, es importantísimo que haya comentarios de lo que estamos haciendo. Recapitulamos. Hasta aquí habíamos sumado estos dos y los teníamos en A. Lo hemos guardado temporalmente en C. Así que en C tenemos esta suma. En A metemos este, con lo cual esto de aquí es C, esto es A. Metemos A en B, de modo que tenemos esto de aquí en B. Metemos C en A, o sea que esto que estaba en C, lo pasamos a A, así que esto de aquí es A, y esto de aquí es B. Y al hacer sub B, restamos a A, que es esto de aquí, esto de aquí, que es lo que queríamos. Los hemos intercambiado aquí para que en A pueda estar lo que queremos que sea restado. Esto, que es el restando, ¿vale? tendría que estar en B, que es donde lo hemos puesto, para que esto pueda estar en A, que es a lo que le tenemos que restar las cosas. ¿Sí? Hemos hecho una vuelta larga, pero hemos hecho la resta. ¿Y ahora qué? Dime. ¿Se podría haber modificado HL? Se podría haber modificado HL. Lo único que si modificamos HL tenemos un problema, perdemos el puntero que nos está apuntando a los datos de el giro. Y si lo perdemos, el resto de comprobaciones que tengamos que hacer ya no las podemos hacer. Puedo usar de, e? ¿Puedo usar de e? sí. Puedo guardar H en, en la pila, puedo hacer muchas cosas. Hay mil formas de hacer las cosas y muchas de ellas son válidas, unas serán más rápidas, más lentas, otras más cortas, más esto ya es cuestión de jugar un poco al puzzle Según lo que nos interese. ¿Ves esto y piensas que está mal? Vamos a probarlo. ¿Qué nos falta? Si aquí ya tenemos la suma, ¿vale? Aquí ya tenemos giro X más giro W menos x Ahora lo que tenemos que comprobar es si eso da cero. Si da cero no hay colisión. Y si da menor que cero, tampoco. Exactamente igual que antes. Vale, hemos hecho la suma y ahora solamente debería colisionar nuestro personaje cuando está encima, en la X. Ahora mismo, si está, es más pequeño o es más grande no debe de colisionar. Vamos a probarlo, ¿no? De momento, no hay errores de compilación, y ahora veremos si funciona. Solo debería de salirnos el indicador arriba de colisión cuando está pasando por encima, en la X. ¿Lo veis? Bien, como pasa muy rápido, vamos a volver a reducir la velocidad del emulador al 20% mismo y ahí ya se ve más claro. Cuando pasa justo por encima se enciende el indicador. Así que ahora mismo funciona nuestro sistema de colisión en el eje X, pero ojo, yo ahora salto y me da colisión también, ¿os habéis fijado? Porque solo la estoy comprobando en X y cuando no colisiono en Y no lo tiene en cuenta. Ahora debemos repetir esos dos trozos de código para el eje Y, exactamente lo mismo que hemos hecho para el eje X. La parte del eje Y os la dejo para vosotros.